Conversando con Juan José López Muñoz, gerente en Emma Suministro Agrícola, en la zona de Nueva Cartella, Córdoba. Una zona en la que el cultivo del olivar está muy arraigado. Juanjo distribuye los productos de ascensa, pero también los utiliza como agricultor en su explotación. El registro es un herbicida, yo creo que es, si no es la mejor del mercado, de las mejores, sin duda alguna. Controla muy bien eh, todo tipo de hierba. Si quieres tener el terreno limpio, tienes que echar registro. Mezclado con el glifosato hace, un, hace una mezcla explosiva y a un gran producto. Yo no lo cambio por nada. Tú decides Ascensa porque eres imparable.